Hola, qué tal queridos amigos, cordial saludo, feliz inicio de semana para todos. Nos reunimos en este momento del día para darle gracias a Dios y para poner en las manos del Señor también nuestras intenciones, nuestros proyectos. Comenzamos la semana en la presencia de Dios. Cada uno en un momentico de silencio vamos a hacer nuestra oración de acción de gracias. Hay mucho para bendecir a Dios, para glorificar. También hay mucho para encomendar. En este inicio de semana, este primer día de la semana laboral, vamos a orar, a pedir, queridos hermanos, por nuestras intenciones, por nuestras familias. Cada uno tiene sus luchas, sus angustias, y las ponemos a los pies de nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy lunes, mis queridos hermanos, vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu, tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo, bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo de un rodeo pasó de largo y lo mismo hizo un levita que llevó a aquel sitio al ver de un rodeo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio dástimo. Se le acercó, le vendó las heridas echándole aceite y vino, lo montó en su propia cabalgadura y lo llevó a una posada y lo cuidó esa noche. Al día siguiente sacó dos denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. Cuando ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo de él que cayó en manos de los bandidos? Él contestó, el que practicó la misericordia con él. Le dijo Jesús, anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos. Hay una pregunta clave, aunque con una intención no tan, no, tan clave, no tan buena, pero nos da luz para este inicio de semana, para este día. ¿Qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Y Jesús dice, cumpla los mandamientos, ame a Dios y ame al prójimo. Y viene la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Porque a veces no sabemos la teoría, pero en la práctica, Jesús nos da esta gran enseñanza de la parábola del buen Samaritán. Bueno, mis queridos hermanos, pues aprender de Dios, aprender de Jesús. A amar a Dios con todas las fuerzas y al prójimo. ¿Quién es el prójimo? ¿Quién está al lado nuestro? ¿Quién es tu prójimo? Tal vez no hay que ir tan lejos. Su esposa, sus hijos, compañero de trabajo, su amigo, su vecino. Que está tirado, necesitado. Que el Señor Todopoderoso, mis queridos hermanos, los bendiga, los guarde, los proteja. Que el Señor derrame su bendición sobre todos ustedes. Un abrazo para todos. Feliz lunes, feliz inicio de semana.